Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Luisiana y felicitaciones a, a la organización de estudiantes por organizar este espacio. ¿eh? Así que muy, muy, muy necesario, muy útil, eh, muy enriquecedor. Así que muchas gracias ¿eh? por, por hacerme parte de esta conversación. Como hay poco tiempo voy a ir derecho al grano. Eh, voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos. Eh, me perdonan si me paso un poquito. Y, y, y voy el derecho a grano diciendo mi conclusión final. Mi conclusión final es que una gran noticia para Chile que el país haya aprobado una ley que dictamina la desmunicipalización, el fin de la municipalización. Como todos los procesos complejos eh, como este lo es, eh, no es blanco ni negro, tiene muchos matices y yo tengo muchas críticas a la ley, al proceso como se como se aprobó, tengo muchas críticas, tengo muchas preocupaciones también sobre cómo se va a implementar, en fin, tengo, tengo muchas, esto no se ha cerrado, ¿no? pero, mi... pero eh, considero que continuar con la municipalización es la manera más segura de apostar por el fin de la educación pública en Chile, escolar. Entonces, creo que ese sistema no da para más, no daba para más hace ya mucho tiempo y por lo tanto estoy eh, muy contento y, y, y de que el país haya decidido terminar con la municipalización, o sea, con la administración de las escuelas y liceos públicos por, por el municipio. Eh, ahora voy a contar un poquito mi razonamiento para llegar a esta conclusión ¿eh? en, en los nueve minutos que me quedan. El, la municipalización creo que es una de las peores políticas educacionales que se han hecho en la historia de Chile. Eh, fue, fue hecha sin ningún interés de que resultara, fue hecha en el marco de la destrucción del Estado docente, fue hecha en el marco de la creación de un mercado educacional y en el marco de tratar de minimizar el rol del Estado en educación en sus distintos ámbitos. Y uno de ellos era la provisión educacional, o sea, la responsabilidad de que las autoridades públicas, en ese caso vinculadas al campo, al sector educación, el Ministerio de Educación, eh, garantizaran el derecho a la educación y dieran las oportunidades para que se hiciera efectiva la obligatoriedad educacional, es decir, proveyeran escuela básica y escuela media eh, para, para la población. Se hizo entonces con la idea de sacar al Estado de, eh, y a la autoridad pública de, esa, de, esa, de ese rol central que se había construido como un rol por siglo y medio en Chile y, y se hizo sin ninguna preocupación porque resultara bien, porque en realidad los que lo hicieron no querían que resultara bien porque apostaron más por la educación privada que por la educación pública. Por eso toda la reforma de mercado de los 80 uno la puede leer como el intento de en realidad eh, reemplazar la provisión del Estado por la provisión privada. O, si es que iba a sobrevivir alguna pública, que lo hiciera en una lógica estrictamente de mercado. Eh, la historia de la municipalización después, no tengo que repetir, que fue impuesta además durante la dictadura, o sea, sin ninguna, sin ningún acuerdo social, eh, es simplemente una historia de tristezas una después de la otra. Eh, los municipios no tenían la capacidad de administrar las escuelas, no tenían, los municipios como organización no tienen... Eh, un, una, un nivel de profesionalización muy alto y educación es un, nivel, eh, una, eh, eh, eh, es un campo muy complejo que requiere un alto grado de profesionalización, profesionales como ustedes que se están formando. En cambio acá no, eh, los municipios no tienen un grado de profesionalización importante. Además cumplen muchas funciones, eh, la educación no es necesariamente la más importante, en muchos municipios es cada vez la menos importante, además se presta para manipulación eh, política de los alcaldes, de las autoridades eh, que utilizan sus recursos y su, y su poder eh, de manera eh, inadecuada. Entonces, en fin, eh, además nunca quedó clara la distribución de roles entre el Ministerio de Educación y las municipal, la municipalidades. Tienen problemas crónicos de financiamiento, es extraordinariamente atomizado, no existe política nacional sobre educación pública, en fin, me demoraría más de 10 minutos solo en listar las deficiencias de el sistema administrado por la educación por los municipios, el sistema público de educación administrado por los municipios. Entonces, lo que hemos visto como resultado de eso, que es la creciente jivarización de la educación pública, su pérdida de relevancia, su baja calidad, sus problemas de equidad, en fin, son todas consecuencias bastante evidentes de esa reforma de mercado en general y del hecho de estar eh, en manos de los municipios en particular, en este caso de lo que estamos conversando. De manera que yo creo, por eso digo que, está, que, que mi primera crítica no es tanto a este proyecto de ley, sino al proceso político que ha hecho que una cuestión que era bastante clara hace 10, 15, 20 años, se haya demorado tanto en ponerse sobre la mesa de los tomadores de decisión en serio en Chile. La razón fundamental yo creo que es porque en realidad a los tomadores de decisión, a las autoridades, a los líderes de opinión y crecientemente a los que controlan la, el, el, el, el devenir del campo educacional eh, se fueron, vamos a decir así asimilando a esa ideología que antes mencioné, que es la idea de que en realidad da un poco lo mismo que haya o no haya educación pública porque lo, los proveedores privados podrían reemplazar completamente a la, al, al aparato público en la provisión de educación. De alguna u otra manera, diríamos en otras palabras yo creo que la sociedad chilena en esta parte de la elite, los que toman decisiones políticas, perdieron la fe en la educación pública, y, y más bien la han, ido, la han ido reemplazando en su fe, eh, insisto que es una fe, en la educación privada. Eh, eso yo creo que es lo que explica el que no haya habido políticas relevantes de fortalecimiento de la educación pública, que no se hayan atendido sus limitaciones, los problemas que tenía, las... Que, que la pérdida de matrícula haya sido vista casi como un dato de la causa, tan natural como la cordillera nevada que vemos hoy día, en fin. Que, o sea, que no hubiera, en el aparato de toma de decisiones del campo político, no hubiera una preocupación sobre la educación pública en estos más de 30 años, eh, desde que o casi 30 años desde que terminó la dictadura, porque no voy a esperar que lo hubiera habido en la dictadura. Pero ya en la democracia no lo hubo tampoco, y no lo hubo, creo yo, por esta razón que estoy diciendo. Eh, fue el movimiento estudiantil del 2006 en estricto rigor el que repuso la discusión sobre la necesidad de eh, preguntarnos si es que la municipalización era o no lo más conveniente. Como producto de ese movimiento estudiantil se creó un consejo asesor que discutió esta cuestión y que por primera vez desde el, desde el retorno a la democracia estableció la necesidad efectivamente de revisar la municipalización ahora en el, campo, en el área de los tomadores de decisión. Y los criterios eh, que el Consejo Asesor del 2006 eh, acordó como criterios orientadores de un sistema más saludable de organización de la educación pública, creo yo que son buenos criterios, yo participé en eso, fui parte de los redactores de ese acuerdo en ese aspecto de la educación pública escolar, y esos criterios, sigo creyendo yo, eh, son muy útiles, son muy importantes, son muy relevantes, para organizar mejor la provisión de educación pública y creo yo que, eh, y con esto paso a la última parte de mi presentación, creo yo que son criterios que también sirven para evaluar el proyecto de ley, la propuesta que acaba de ser aprobada en el Parlamento, que envió este gobierno y que acaba de ser aprobada. Si uno toma los criterios del Consejo Asesor y le hace una especie de evaluación a lo que sería el nuevo sistema de educación pública escolar, eh, creo que tenemos uno, unos parámetros que por supuesto eran generales, no, no, no llegan a ser tan específicos como para hacer efectivamente esa evaluación. Eh, uno los puede revisar y voy a mencionar algunos de ellos, ¿eh? como para pasar a comentar la, la ley que se acaba de aprobar. Solo quiero decir que eh, la propuesta, por supuesto que no es perfecta, tiene muchos problemas y el gobierno del presidente Piñera, los dos, dijeron que iban a hacer esto, o sea, dijeron que iban a Proponerle al país una alternativa a la Organización Municipal de la Educación como conocíamos. Los dos enviaron proyectos de ley y a los dos en realidad les importó nada que esto llegara a ser una política nacional. No les importó que el proyecto de ley se aprobara porque se hizo en realidad por razones de retórica política a juicio mío. Este gobierno es el primero que eh, desde el retorno a la democracia, a mi juicio, decididamente quiere terminar con la municipalización. Y creo que eso es algo que hay que valorar. Es una oportunidad histórica que se abrió como como un coletazo de largo plazo, demasiado largo a mi juicio, una década después del movimiento estudiantil del 2006. Un par de criterios sobre la propuesta. Yo no tengo tiempo de explicar toda la propuesta. Lo que los invito a que lean el, la ley que acaba de aprobar el Parlamento. Si es que después en la conversación quieren aclarar algunos aspectos, creo conocer la ley bastante. Eh, no estoy totalmente al día de los últimos ajustes que se hayan hecho en la comisión mixta, pero creo también que, que los podemos resolver si conversamos. Pero déjeme decirle dos o tres criterios, y con esto termino, eh, de por qué creo que esta propuesta de ley satisface varios de esos criterios del Consejo Asesor y es, por lo tanto, una mejor organización de la educación pública que la que tenemos hoy día. Eh, lo primero es que crea una estructura especializada en la provisión de educación, o sea, las posibilidades de eh, responder a las necesidades específicas de la provisión de educación, del trabajo de los profesores, de, los, de las escuelas, de los estudiantes, son mucho mayores, creo yo, cuando esta eh, institución a cargo es especializada en el campo de educación y este va a ser el caso, lo que la ley llama los servicios locales de educación. Es decir, no una función dentro de miles, junto con limpiar la basura o ver la, la violencia, poner los, la señalética en las calles, también la educación, no. Es una institución especializada en proveer educación y, por tanto, en responder a esas complejas eh, necesidades. Eh, eso propuso el Consejo Asesor, eso es lo que está haciendo esta ley. Segundo, es un nivel de eh, profesionalización mucho más elevado que el de los municipios. De hecho, el nivel de profesionalización que estos servicios locales van a tener es muy alto, comparado casi con otras, no solo con los municipios, con otro tipo de organizaciones públicas que tenemos en Chile. Eh, y eso, por lo tanto, es de nuevo un reconocimiento de la necesidad de a la educación darle los criterios de la educación y que los educadores y todos los que trabajamos en el campo de la educación tomen el control de las decisiones claves del proceso educacional para que se pongan al servicio de profesores y estudiantes en las escuelas, segundo criterio. Tercero, eh, es estrictamente una eh, autoridad pública. El criterio definitorio, después entiendo que vamos a conversar sobre eso, a mi juicio de lo que es la educación pública, es que dependa de autoridades públicas, democráticamente electas, directa o indirectamente. Y eso es lo que hacen este, estos servicios locales, son servicios públicos. Servicios públicos. Cuarto criterio, tienen una eh, vinculación con el nivel nacional que los municipios no tenían. La ley obliga a crear una política nacional sobre educación pública. No ha habido algo como eso eh, prácticamente desde antes de la dictadura. Entonces tenemos vinculación con el Estado Nacional, descentralización, profesionalización, capacidad de gobierno y política. Nada de eso tiene el sistema actual de municipalización. Y por último, eh, podría seguir, pero no, no, obviamente que no, no tenemos tiempo de decirlo todo, eh, por último, crea un mecanismo de financiamiento, dos, en realidad, dos mecanismos de financiamiento específicos para la educación pública, que hoy día tampoco existen. Eh, que por lo pronto, un presupuesto para los servicios locales, los servicios locales de educación no van a funcionar en base al voucher, sino que funcionan en base a un presupuesto de la nación, eso va a obligar a todas las autoridades políticas y financieras del país a discutir, año, y parlamentarias a discutir año a año sobre el presupuesto de la nación para los servicios locales de educación, independiente, insisto, del voucher. Lo segundo es que crea un fondo de desarrollo de la educación pública, que tampoco existe hoy día, que institucionaliza un mecanismo de innovación y de apoyo específico para la educación pública que tampoco existe, eh, que se ha hecho, diríamos, eh, ad hoc, es contingente lo que hemos tenido. Pero ahora esto está en la ley. Dos mecanismos de financiamiento entonces nuevos para la educación pública. En 30 segundos, eh, solo anuncio dos o tres de las limitaciones más importantes a mi juicio. Una es que el entorno institucional en el cual esa educación pública tiene que funcionar va a seguir siendo regido en buena parte por regulaciones de mercado. O sea, más allá de crear un nuevo sistema, este todavía tiene que eh, funcionar en una lógica de mercado. Eh, ¿Qué significa una lógica de mercado? Es una cuestión que daba a otro foro, si es que quieren las preguntas podemos seguir conversando, pero varios de los aspectos centrales de las regulaciones de mercado no están acá modificadas, sino que están modificadas solo para la educación pública. Pero como continúa habiendo educación privada financiada por el Estado, eso a mi juicio es nefasto. Creo que el país... Con esta ley da un paso al decir la educación pública no es igual que la educación privada, tiene prioridad respecto de las autoridades públicas, respecto de la cosa pública, pero le falta hacer un paso más agresivo para decir y por lo tanto, y ese por lo tanto creo que derivan varias otras políticas que acá no están. La más importante de esas, sin duda, es el cambio del sistema de financiamiento, ahora de las escuelas, de los estudiantes. El voucher sigue existiendo, yo creo que hay que terminar con la lógica del voucher en el financiamiento de la provisión de, eh, eh, financiada por el Estado. Y eso por lo tanto es... Eh, eh, hace más complejo el trabajo de los servicios locales de educación. Eh, lo dejo hasta ahí, podría seguir con los problemas, pero lo vamos a dejar hasta ahí para que no me alargue mucho más. Muchas gracias.